Muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos está viendo, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de Teatro Penitenciario, déjenme acomodar, estoy aquí en el huerto, estas pinches sillas es un pedo, tenemos aquí sillas Acapulco, tipo Acapulco, eh, pues nunca me, nunca me acostumbro a pararme de ellas, ¿no? pero este, estamos aquí en el huerto mi compañero Ismael, miren, saluda a la banda Mayelo. ¿Qué, onda? ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer ahorita Ismael? Tomar fotitos. ¿De qué? De las plantas del huerto, las que ya se van a migrar a otra casa. No mames, ¿por qué, güey? ¿Y eso <risa> vale. porque qué? ¿Ya las corrieron o qué? No, las vamos a vender. Venga, estamos aquí, este, como... Lo hemos estado posteando, estamos dinero para ganar la guerra. La neta, es la pandemia. Pero mire, tenemos... Es que no puedo voltear el pinche teléfono, déjame, paro. Deja estar de pinche Voy a estar de huevón. Mire. Tenemos estas. Tenemos estas. ¿Estas ¿Cómo se llaman? Es, es, estas huelen... Perdón. Vapurru. Huelen como a Big Baporru. Aquí está, mira. Esos pequeños cactus como combinada, si ¿Sí se alcanza a ver, sí y luego más para acá tenemos estas, miren, aquí estamos, miren, todo lo que tenemos, Mira, estos son los cactus bebés, aquí están, si ¿Sí se alcanza a ver, pues aquí estamos, estamos, este, pues acabamos de, de cosechar, de trasplantar <risa> Los, los cactus y las plantas que teníamos así como juntas, para, pues, para sacarlas a la venta. Está, tenemos nuestra página en línea en el Centro cultivo Auto el 77 en el Face. Eh, ahí puede checar los diferentes tipos de plantas que tenemos. Tenemos playeras, tenemos libros, tenemos obras de teatro privadas si quieren. Se las hacemos vía, vía streaming. <risa> También, este, pues muchísimas gracias. Nada más este es un cáliz. Quería yo probar si se podía voltear la cámara. Un cáliz de fuego, pero no se puede. Y aquí está Mayelito. Mire, le voy a todo. Es más, le voy a enseñar todo el huerto. Le voy a dar un rol así como si fuera así como conmigo. Para que... mire Lo que yo veo usted lo va a ver. no Acá. Y tenemos esto. Estas, mire. Estas, estas son las, las de la casa. Ahí está, mire. Los cactus. Tenemos varios, mire. Tenemos bebés. Ahí está. Tenemos y tomate, tenemos fresas. Hola. Esta que es buena onda, que es la banda, mire. Esta es la es banda. sin miedo al éxito! Es buen pedo. <ríe> mire, para que lo que tenemos, tenemos acá lechuga. Aquí también tenemos lechuga. Mire. Mire. Tenemos ruda. La ruda. Me decía mamá. Deja de comerte la ruda, hijo de la chingada. Porque luego me, me entraba del jardín. Me decía, a ver, ven. el olor a ruda y me regañaba, güey. Bueno. <ríe> no, pero.. Me acuerdo que cada, que cada que vuelo la rueda me acuerdo de mi jefa. Y mire, mire. Estos ya son los últimos. Ya cortamos todo, ya cosechamos todo. Aquí tenemos fresas. Acá también. Aquí tenemos tomates, Este es tomate verde, mire. Ya están. Este, este ya fue. <risa> Pero pues mira, aquí estamos. En el centro ocultado de auto, el 77 me está dando el sol de regreso. Ahí está, mire. Ya ve. Saluda saluda la banda Mayelo. Despídete, la banda. ¿Y qué fue esto? Ese fue su programa Radio en Estamos acá transmitiendo en vivo, pero sí estamos acá en el Centro Cultural de el 77 en la Colonia Juárez. Nuestro Face, en el Face, estamos como compañía de teatro penitenciario en el Twitter, arroba Cia Teatro Pene eh, Nuestro correo, teatro y prisión, highway, arroba foro Acabo de escribir una maceta. Eh, pues aquí estamos y no nos vamos. Ánimo delincuencia.